Buen día, gente. Tu drone. Joder, dice se bosta la canon. Eh, me preguntaron por qué había cambiado las gafas. Y bueno, una amiga me dijo que me quedaban bien gafas más pequeñas. Y como yo soy un pollerudo, y como hay gente a la que aprecio mucho, y yo creo que la mujer. Está más en la estética que el hombre. Yo voy bastante así nomás. No me compro absolutamente nada. Todo me llega. O me dicen, toma esto, toma lo otro. No. No hago caso a nada. Entonces le hice caso y por eso lo de las gafas. Primera pregunta. ¿Vale? Bueno. Eso es lo de las gafas. Segunda pregunta. ¿Con qué grababa? Yo grabo con una XLIM, Casio, pero... Me ha llegado. ¿Por qué? Porque se me va de foco las las reflex, se me van de foco. No sé si es falta de luz, si es falta de conocimientos, pero a mí se me van de foco las reflex. Podía poner las reflex en ese trípode y hacer videos. He hecho videos y no me gusta como quedan. Tengo un foco ahí, dos, tengo cuatro luces ahora apuntándome, más la luz natural que viene desde afuera y aquí no es... Son pisos oscuros y es un entorno oscuro. Necesito un foco bien fuerte, potente, profesional para iluminar y no llego. Ahora he hecho algún video con la Nikon. El video anterior es de mi PC para Tu Drone Game, ¿vale? Pero también lo voy a poner aquí en Tu Drone eh, para que lo vean porque tiene mucho que ver los drones, los vuelos, la fotografía, la edición, el PC que tengan. Entonces le, les, les hablo un poco del PC y de de la empresa que, que apoya el canal, ya pasamos los 2.000 suscriptores, y nada, tengo unos videos, una foto con la Nikon, la vamos a probar, vale esta es una cámara que llevó al canal nueva, la Colpix, y parece que está bien, Full HD el video, 16 megapíxeles de foto, que es suficiente, porque nadie va a ampliar una foto así gigante, vale el tema de los megapíxeles, ah, yo tengo, sí, aquí en el teléfono tengo 48 tengo más megapíxeles en el teléfono que en una cámara. Y bueno, los teléfonos de última generación, los de 1200 euros, tienen cámaras que vamos. Ya les digo que no es necesario. Yo soy fotógrafo y me basta con la app Manesta para hacer fotos, ¿vale? La foto es según lo que fotografíen y el día. Si después lo van a editar, ya ni hablemos. Hacen la foto con el pie. Porque si la van a editar la foto y van a mentir, el tema es, como era antes, como mis fotos de del flip, que son fotos que se sacaban analógicamente y como vos veías y hacías la foto, eso era profesional, como vos veías y hacías la foto, esa era la foto no había forma pero bueno, las cosas han cambiado y la gente se, se acomoda la cara, acomoda los colores está bien, no pasa nada eh, a la ONG voy a dejar aquí, la ONG voy a dejar aquí la, la empresa eh, y el informático Mario, que me ha apoyado este canal, vamos, ayudado sin pedir nada. Voy a dejar la empresa aquí. Si quieren armar un ordenador gaming, como lo dije en el video del ordenador gaming, hablan con él y se los arma y se los envía a cualquier punto de España. Inclusive están en Italia, sé que yo Son de Italia, Ahora lo eh, lo puede hacer el o se fa aquí y se porta allí no es un problema y a cualquier otro país que quieran que se envíe desde España llega en una semana a cualquier país, o sea que nada eso por un lado <coughs> vamos ordenando el tema tarjetas de memoria, me han estado preguntando en el whatsapp suscriptores por el tema de tarjeta de memoria, yo uso para la FimiPal la Stream Pro vale, Stream Pro de 64 igualmente de 32 GB, porque cuando salís a hacer algo Vos después venís y lo descargás. Entonces, sobra. Si vas a hacer videos 4K, querés una de 64, bien. Pero no metas una de 128. No todos los aparatos, inclusive los drones, ahí está el Mini 2, no soportan 128. Algunos sí, le podés poner 128. Pero se te jode una tarjeta de 128 GB, que es más cara. Y si vas a tenés para gastar el 128 GB, comprá dos de 64. Y vas a poder tener en varias cámaras. Yo tengo en la GoPro la Stream Pro. Para que vean que lo que digo, les dejaré aquí mi video que hablo de las tarjetas de memoria. Porque se compran una Fimipal, ¿vale? O lo que sea. Eh, una cámara, una GoPro, hoy, de última generación. Le meten una tarjeta micro SD que no es y cagaron porque se les bloquea. Me pasó con el Spark. Me pasó con el Phantom. Me pasó con el Mini. Y me pasó con el Mini 2. No, con el Mini 2 no me pasó, porque ya había cambiado a la Stream Pro. Pero por tener tarjetas micro SD que no eran las adecuadas, clase 10, eh, U3, de 90 o 100 de escritura, ¿vale? Miren bien las tarjetas, miren mis videos que les explico el tema de las tarjetas. Se les frena el video, están volando tremendo día. Oh, mirá, voy a hacer esto. Están grabando y se les corta la grabación. Porque no le da a la tarjeta micro SD la velocidad para grabar y asimilar la información que le están enviando. Así que nada, eso, lo de las cámaras. Hoy es mi cumpleaños, ya brindé en el video de, del PC, no voy a volver a brindar porque si no termino mal. Y bueno, aquí lo que les voy a dejar es el, el piper, que le cambié la hélice, vale si se acuerdan lo hice bosta. Pedí hélices y las cambié. Pensé que no eran. Las medí y son exactamente iguales. Yo pedí otro modelo, ¿vale? Son exactamente iguales, pero como van a ver en el video, el avión no despega. No sé qué es lo que le pasa. Yo creo que voy a hacer una carga de batería eh, a full. A ver que se me apagó una luz. Un minuto. Tengo aquí un sensor. Tengo un sensor aquí, no sé si se ve aquí en la cámara es un sensor de movimiento, ahí, vale, eh, le cambié la hélice, solucioné el tema del eje y todo, pero no, no lo pude hacer volar, este es un avión que me vino mal, vale, vino la cola despegada, tiene que venir así, y vino así, y yo le hice ahí un invento, ¿por qué? porque cambiar todo esto aquí, me mandaron esto, esta fue la solución. Yo lo tendría que haber devuelto este avión, ¿vale? Me lo quedé y la cagué. Lo único que he hecho es perder dinero. Me ha mandado este fuselaje, pero mi soldador no va para desarmar todo el sistema de esto y meterlo aquí. Pensé en cortarle la cola, por eso tiene unas marcas y hacer un tema, pero bueno. Voy a intentar que huele. Ya digo, voy a cargar la batería a full. La voy a dejar un poco más del tiempo de, de carga y a ver si es un tema de la potencia de las baterías. Porque ya no sé qué hacer con esto, la verdad. Una desgracia porque es un avión que vuela muy bien y no me está, no me está yendo. Y este Leijin, esto es lo mejor que he visto. Que les voy a dejar otro video más, el tercero y el último. Ya después voy a volar para mí. ¿Qué pasó? Mm -hmm. nada, estaba medio flojo eh, uno de los tirantes porque yo no le pongo las rueditas y lo bajo así y hay que tener cuidado con los cerdos, ¿vale? lo mejor es cogerlo en el aire pero bueno eh, esto es lo mejor y otra de las preguntas yo contesto todo hoy, este es el mando del Piper a mí no me gusta pese a que tiene una pantallita que es bastante interesante porque te dice varios datos, sobre todo el High, ahora está en High. Ahí lo paso a Low, lo puse en High porque como no despegaba, tiene dos potencias y aquí con este otro, para los que quieren saber, ven que titila el mando, eso es para gente que sepa volar, lo dejan fijo, ¿vale? con este botón y es para principiantes. Y los trimmer que no los toquen, el tema trimmer no los toquen. Ahora este es el del Mustang, el de Leijin, y es buenísimo. No tiene pantalla, lo cual es una lástima. Si le no hubieran puesto pantalla, esto era brutal. Y. Pero bueno, es lo que lo que hay. Vino así y nada. Y lo que tiene este mando es eh, que desde esta palanca, como si fuera un control de FPV, se puede poner en experto más atrás. En medio o en principiante. ¿Y qué hace el principiante? Es que te mantiene el avión, vos le das una... Siempre se va un poco más alto porque hay aire, etcétera Pero lo que hace es mantener el avión en, en una posición y vos solo vas girando. Luego hago a toda velocidad, a baja velocidad, van a ver el video. Y hay dos videos más hacia atrás que pueden ver. Este mando la verdad que es muy bueno y... Y no tengo mucho más que decir de ello. es buenísimo. Control de velocidad y cola. Es el control de velocidad y cola. Y aquí tenemos los giros. Y hacia abajo, hacia arriba. Y todos los giros y los trimers. Eh, tiene un botón de acrobacias que está bien. Y poco más que agregar. Porque no necesitas más nada. Y eso es todo, muchachos. Eh, hemos pasado los 2.000 suscriptores. Ya he hecho un festejo por los 2.000 suscriptores. Suscríbanse si pasan por este canal, aunque sea casualidad, teléfonos, cámaras, aviones, drones, PC, tarjetas gráficas, se suscriben. Y el día de mañana, cuando pueda hacer otro sorteo, ya llevo dos sorteos. Y he sorteado drones, he sorteado filtros. Cuando alguna empresa se decida, al vernos crecer con el apoyo de todos ustedes y me manden algo más... Voy a poder hacer eh, algún otro sorteo. Pues la idea, sorteos toda la semana. Así que nada, ya he también hecho un video del, del joven. Esto es buenísimo. Me ha gustado mucho y se va a quedar aquí. porque yo algunas cosas las paso, viste, me llegan y las paso porque no, no puedo tener, mirá, mira lo que es esto acá atrás. Ahora les voy a grabar esto. Eh, así que nada, tu ¡Drone! ¿Y Osvaldo? No, ¿qué voy a festejar? Mi cumpleaños hace años que son no me envolto. no pasa nada, ya va a llegar. Y cuando llegue va a ser brutal. Sí, yo tengo esperanza, no te preocupes. Tengo esperanza de festejar como me gusta. A ver la Casio, esta no tiene... Esta no tiene estabilizador, o sea que el estabilizador es el pulso la variante que hay. Bueno, como saben, a mí me gustan las motos. La Ducati es mi moto preferida de toda la vida. Los que me conocen lo saben desde que tengo 11, 12 años. He conducido todas las motos que hay. De calle, Cross, Suzuki, Honda, esto, lo otro. Todas, todas, todas me encantan. Pero bueno, llegó una edad y con hijos que dije... No voy a hacer la licencia de moto porque me la voy a poner al sombrero. A cuanto más sabes, peor, ¿viste? Lo mismo en aviación. Yo me subo en una avioneta y enseguida me quiero tirar en picado. Quiero hacer cosas que no... A ver qué me salió. Bien. Como hoy es mi cumple, igual se decide alguien a, a darme la sorpresa. Aunque lo dudo, porque es todo un drama. La gente vive con dramas. Hoy, hoy por hoy es todo un drama. No basta con ser bueno, ¿viste? Siempre se dijo, hay que ser hijo de puta con las mujeres. Cuanto más hijo de puta son, más están a tus pies. Yo no creo eso, ni hice eso nunca. Así que si salió fue por... Porque fue sin querer... Bueno, Alonso por supuesto, mi ídolo. Y poco más, A-10 me avión preferido. En Nueva York lo pude ver en persona, por suerte. Pude ver el, el Blackbeard, pude ver el todos los Grumman, pude ver el, el A-10. Me saqué las ganas, el mejor bombardero. Y bueno, en Segunda Guerra Mundial, que es mi especialidad, tengo ahí. Así que nada, esta es la Casio. Ya hice otra grabación con Nikon y así está la mesa hoy. Así está la mesa. Tu dron. Tu dron. Como verán hay un poco de viento, demasiado. Voy a probar esta cámara nueva, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Creo que de las que tengo de este estilo es la mejor. Ahí tenemos el Piper ¿Vale? Vamos a ver qué pasa, ahora le pongo la batería eh, Le puse una hélice distinta Y no sé lo que puede llegar a pasar Vamos a probarlo Vamos a ponerlo en modo Low, les voy a explicar cómo se hace Y en modo Beginnings, principiantes ¿Vale? Son las dos cositas que, que tengo que hacer Vamos a grabar con esto también A ver cómo va Que esta cámara está muy buena Ahí, bueno, ya veré en algún otro momento el tema menús porque estaba en francés y más o menos lo configuré, pero eh, a ver, ahí está grabando a 1080-30 fps, eh. atente al lupo, que hay otro tipo de cámaras, hay otro tipo de cámaras que no graban en esa, en esa categoría, ¿qué pasó? Hizo un pip, ¿qué pasa? batería agotada, bueno la hemos cagado con la batería no puedo grabar nada suele pasar cuando las cosas van como van es nueva y hay que pegarle una carga distinta y bueno se ve que no que no registró quedó con una carga media media chota a ver si puedo meter esto bien ahí saben que el sistema este está bastante mal hecho hay que aplastar todos los cables Y no, no puede ser Esto debería ser distinto Ahí lo tenemos Vamos a ponerlo en un lugar plano para Ahí va, está en Low Está en modo beginners. Con este botón se cambia a modo beginners Y con este otro, Low o... Eh, quietito, quietito a ver Vamos a ver que estén funcionando Esto se tiene que auto nivelar Vale, el problema que tengo de cola es este ¿eh? Entonces cuando pierde sustentación Al virar eh, Se cae ¿Por qué? Porque la cola vino mal Y yo le tuve que hacer ese apaño ahí Y bueno Vamos a ver qué pasa Está funcionando todo lo que es Estabilización, Pero bueno, sabemos que este avión Siempre nos da los problemitas que nos da Tira el viento para atrás Que a veces podía ser que la hélice viniera a dar vuelta Pero no es el caso Y vamos a intentar volarlo nuevamente Está todo nivelado La cola está un poco Se va un poco a la izquierda Y es para donde puede llegar a caer Vale, Puede hacer así y entrar en pérdida Pero bueno, esperemos que no a ver Bueno, no vuela absolutamente nada Puede que la hélice no tenga la potencia necesaria Ya digo que es una hélice nueva Y además está en low Tira, eh, me lo quita de la mano Pero no sé No sé qué hacer Si volverlo a lanzar Vamos a tener que lanzarlo, el problema es que lo tengo que lanzar a contraviento, y lo estoy lanzando mal Tiene que coger sustentación hacia ese lado, pero bueno no, Es que no lo quiero tirar para ese lado, ese es el tema Joder No quiere volar pero nada, eh, nada de nada Vamos a ponerlo en, en high A ver si tiene más velocidad Oh. lo ponemos en high y igual con los virajes no pasa nada porque lo controlo no es un tema de control mío es un, con... un tema de que el avión vino mal y no y no vuela igualmente esta no es la hélice adecuada tampoco empuja ¿eh? yo siento que empuja pero no sé vamos a intentarlo una vez más No hay forma No quiere volar pero nada, nada de nada ¡Sí! Es que tengo un problema aquí, miren Tengo un problema en la cola Que prácticamente no, no se mueve, entonces... Ah, vale. Y no está moviendo alerones tampoco. Tengo un movimiento muy que muy suave de cola. Entonces, claro, es imposible que esto vaya a subir, pero nada. Eh, ojo, eh Ahí quiso hacer algo Ahí ha querido hacer algo A ver si lo puedo hacer volar para ahí Bien desde aquí eh, A ver, eh No Es como que intenta despegar Pero no, tampoco tengo lugar acá, como verán, ¿no? Bueno Quizás esta no era la hélice que, que tenía que tener, ni en high ni en low. Lo que voy a hacer es pedir la hélice que va. Valen 3 euros las hélices. Ah, tengo una para cambiarle. Tengo una o dos que le voy a poner. Esto fue un, un intento mío para que tirara más aire, pero bueno, como ven, no funciona. Así que me voy a pasar al, al Mustang. Vamos a pasarnos al Mustang Que ese va a volar seguro Esto lo dejamos aquí Tiene que haber una batería que es esta, seguramente Bueno, otro que es complicado para poner la batería, hay que aplastar todos los cables, hay que hacer mierda todo ¿Qué pasó? Esta batería no fue a ver. igual. Esta batería está descargada. Vamos a ver. No vale, perfecto. Acrobacias, modo. Aquí tenemos los modos: experto, medium y principiante. ¿Por qué lo pongo en principiante? Porque no tengo lugar acá. Eh, no tengo lugar y la hierba está altísima ¿Ven que está de mi altura? Mirá estos, paj estos pajares, están de mi altura Entonces cuando lo tenga que bajar acá Entre la montaña y esto Va a ser, vamos, un descontrol Lo podría calibrar No, lo voy a volar así nomás A ojo Armamos Y te vas Esto sí es otra cosa. ¿Por qué no volará así el piper? O nunca lo pude hacer volar el piper, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Tengo que tener cuidado con la, con la hierba, que está altísima. No puedo decir ni una broma porque las amigas de mi ex miran mis videos y después van y le cuentan Y la otra viene y encima me lo dice en vez de no decirme nada y que se vayan todos a cagar Porque no me interesa Y bueno, no puedo hablar, viste Olga lo entiende Osvaldo lo entiende, pero los demás, nada Hablar y hablar y hablar Voy a intentar hacerlo entrar en pérdida, voy a perseguir golondrinas, no sé qué voy a hacer Vamos a aprovechar el viento de cola Ya lo dije, está muy alta la... Las matas están muy altas, entonces no puedo hacerme el loco Y ya empiezan a llegar los pajaritos Madre mía, la velocidad que lleva, eh. Miren esto. Ahí está el 50% de velocidad. Ojo. Ojo. Que está el césped un poco alto. Estoy buscando la maniobra perfecta, pero bueno, joder, hizo un giro eh, subiendo, increíble. Tengo que ir controlando muy bien la altura Uah. Eso no fue control, eso fue... Mira, mira la golondrina oh, paren Paren porque empiezo yo a perseguirlas, eh. Así... Toma Ahora empiezo yo a perseguir golondrinas, se terminó Se terminó esto, es... Vamos Uah, esa caída lateral, brutal Vamos a bajarlo un poco Viento de cola Sale como disparado tira, tira. es viento fuerte de cola, a ver si puedo hacer una picada encima mío Tal que así Tal que así me lo pongo en, la, en el medio de la frente, viste Altitud, altitud Ojo que está alta Está alta la hierba, ojo oh. No te hagas ser loco, viento... ¡Wow! Claro, cuando engancha viento sale como disparado el hijo de... Bueno, ayer fui a mi... A mi santuario, de jueves Pero no hubo... no hubo corazón Pero bueno, seguiré yendo todos los jueves porque... Algo tiene que pasar, viste... O me quedaré ahí y será épico, como ayer que había bandera roja, estaba súper peligroso O pasará algo un poco más... más placentero, ¿no? No uso mucho el timón de cola, pero ahora lo, lo utilicé para hacer tipo frenadas y eso Oh, medio, medio perdí la noción, me distraje ¿eh? Me distraje mentalmente, estoy pensando en cualquier cosa Estoy pensando en mi gata preferida, no sé por qué, día y noche y... Y me distraje por un momento Ya estoy de vuelta Me llevé demasiado alto Demasiado altitud A ver dónde lo voy a bajar a este ahora Yo creo que acá le voy a bajar a contraviento Le voy a ir bajando la velocidad y la altitud y voy a ver si lo puedo coger en el, en el aire Es muy difícil Ay no, la concha de tu madre Mal bajado Mal bajado, me entró en pérdida por el viento Y nada Pero este tiene un sistema que es buenísimo, ven Les voy a mostrar El sistema de esto Tiene un sistema de clic Que lo que hace es evitar Que se rompan las Los mecanismos Y tiene un clic Que va así ¿Eh? se pone ahí y queda la hélice puesta Y me parece muy bueno ese sistema para no dañar el eje Mala mía Siempre lo bajo bien, ¿eh? pero bueno, como el viento es traicionero Y esto, malo bien, sigue siendo una aeronave O sea que hay que hacer las cosas como como hay que hacerlas, ¿no? Y bueno Ah, está durísimo esto como este, estas cosas las meto en el agua también Están un poco jodidas Pero bueno, muy, muy bien Otra vez eh, Cargaré la otra cámara para probarla Vamos a siempre almacenar bien las cosas Para que no se dañen y, y bueno, ahí está el otro Con esa hélice no vuela Hoy lo que voy a hacer, le voy a cambiar la hélice Y vamos a ver qué se puede hacer con eso porque desde que vino, que ha volado muy poco, si ven los videos... Vino fallado y yo en vez de devolverlo, como tengo es una tienda de afiliados y tengo buena, buena comunicación... Elegí la manera difícil, que fue eh, hacerlo funcionar y, y, y hacerle modificaciones. Y no hay forma. Eh, un dron de pronto sí que lo podés volar, podés hacer modificaciones, podés hacer lo que sea... Pero con un... Con un avión, es, es, es, son temas de sustentación y de que o vuelan o no vuelan Así que nada, tu dron, El Mustang, como siempre, perfecto La cámara, vamos a ver si tengo algún problema de batería porque no está cargada como, como debe ser y, y voy a hacer las pruebas de cámara Y bueno, tocaré interior también un poquito Y vamos a ver qué llegan estos días Está todo frenado porque me está viniendo un PC desde Madrid, ¿vale? que V-Spain Group me... vi Group Spain me, me facilitó Tienen mi otro ordenador, que lo están, lo están mirando Le voy a quitar el SSD y la tarjeta gráfica Se la voy a pasar al nuevo y voy a ver cómo va el, el tema de cuello de botella y eso Tengo 12 de RAM Igual me queda en... No sé si lo podré pasar a 16 y, y nada más Tu dron gente Osvaldo llama a mi amiga